Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto, Qué gusto tenerlos en la sala esta noche, por supuesto. Contentísimo de comenzar este año con algunas conferencias que nos permitan proyectarnos hacia el año 2023. Como siempre, un servidor de ustedes, Boris Darmon, eh, el gusto siempre ha sido, eh, el honor siempre ha sido mío porque tengo a cada uno de ustedes en nuestra sala escuchando una charla que sin duda, si no es perfecta, por lo menos tendrá un, una pequeña idea, un pre, una pequeña contribución para crecer como personas, que es lo que a mí me interesa personalmente, a mí me interesa crecer como persona, porque es la única manera que como yo puedo trascender en la vida. Hoy vamos a trabajar un poquitito el pensamiento positivo desde la perspectiva de eh, la uh, filosofía positiva que manejamos los líderes. Eh, como ustedes saben, yo tengo una pequeña empresita que se llama Darmo Enterprises y nuestro lema es ser camino a la grandeza. Y aquí se ha gestado con la ayuda de nuestro gran amigo y colaborador, que tengo el honor de tenerlo como amigo y mi hermano, que hoy está cuidando de la mamita en casa, Julio García. Él siempre nos da este apoyo y con el honor de él hemos creado este, esta escuela de liderazgo que esperamos ser de gran ayuda. Mi nombre es Boris Darmon, soy doctor en psicología educacional y tutorial. Soy coach ontológico profesional certificado, conferencista internacional más de 40 años y con un poquitito de experiencia que la gente y las personas me han dado, puedo decir que escribí 11 de mis primeros libros y espero escribir los dos que estoy terminando para muy pronto poder publicarlos también y compartir con mis amigos. ¿Por qué hago estas conferencias? Porque tengo un propósito en la vida. Quiero ayudar a pensar, a reflexionar. Yo no tengo la solución de tu vida. No tengo la solución de la mía. <ríe> Imagínense. Imagínate voy a tener la solución de tu vida. Pero sí, hay algunas cosas que me han ayudado. Y hoy yo voy a quizás cambiar un poquito el rumbo antes de terminar la conferencia. Porque yo quiero que tú pienses de dónde vienen estas ideas que yo tengo respecto al pensamiento positivo. El pensar en positivo y su índice en el crecimiento personal. ¿Cuál es la incidencia que tiene el pensamiento positivo en tu desarrollo como persona? Hay, hay que tener mucho cuidado, les digo desde el inicio, cuando nosotros pensamos en positivo. Porque pensar en positivo no necesariamente es la solución de las cosas. Y de eso vamos a enfatizar este día, porque mucha gente dice, sé positivo, sé positivo, sé positivo. Y eso es lo que yo quiero de alguna manera destruir porque lo que hace muchas veces el pensamiento positivo es justamente detener nuestro crecimiento personal porque no entendemos a plenitud qué es el pensamiento positivo. La pregunta que nos hemos hecho para hacer esta conferencia es ¿cuán importante es su influencia? ¿En qué medida afecta el positivismo a mi vida, positiva o negativamente, hacia adelante o hacia atrás. No olviden que hacia adelante o hacia atrás siempre es progreso, hacia atrás en el sentido de poder retomar experiencias, de retroalimentarnos, hacia adelante para implementar nuevas experiencias, nuevas maneras de, de ver la vida, o sea, irrumpir en aquello que todavía no conozco. Eso también es importantísimo. ¿Qué produce en la vida del ser humano tener una mente positiva? ¿Me ayuda? ¿Me complica? Esta frase no es mía. Y la verdad que la leí y la busqué en el internet, pero no sé quién la puso. Y por eso no puse ahí el, el, el autor. Pero dice, una mente positiva es una mente sana. Perdonen ustedes la inferencia ahí de la N. Una mente positiva es una mente sana. Pero ¿qué tipo de positivismo? Qué tipo de mente positiva. Como nuestro objetivo es llevarlos a ustedes hacia la incidencia de el pensamiento positivo para conseguir el crecimiento personal, debo definir primero qué cosas de crecimiento personal, porque allí queremos llevarlos. What is that diamond there? diamonds? Uh -huh. The diamonds? No, that. That diamonds? no that, down there? Vamos a resolver este tema. Ya está, ahora no se escucha, doctor. ¿De qué pasó? ¿Se me fue el audio? Ahora sí, sí, ahora sí. Apagamos todos los demás sus, sus micrófonos, así podemos avanzar. Muy bien. El crecimiento personal hace referencia a una serie de actividades que ayudan a mejorar, escucha bien, la conciencia de uno mismo. Mencionaba en la conferencia de las siete eh, cuando estoy hablando de mi para qué, que un amigo me escribió: ¿Cuándo descubro quién yo soy? Y yo le dije, cuando te das cuenta. ¿Te das cuenta de qué? De ti mismo. Oye, ¿soy? ¿Soy lo que soy? O soy simplemente una apariencia. Ese descubrirte es darte cuenta de qué, qué eres, quién eres, dónde estás. Mejor dicho, descubrir tu propia identidad. Tener conciencia de eso cada vez más es lo que conocemos como crecimiento personal. ¿Para qué? Para desarrollar tu potencial y para desarrollar habilidades personales y relacionales. No es simplemente crecimiento personal, o oh, yo soy una gran persona, o yo me reconozco, o yo sé quién soy, yo sé lo que puedo hacer. No, sino cómo lo que yo tengo como potencial puede proyectarse hacia los demás, pero desde una perspectiva de habilidades personales. El objetivo es mejorar la calidad de vida y contribuir a la realización de sueños y aspiraciones individuales. Nadie quiere crecer eh, personalmente y quedarse estático. El objetivo es mejorar la calidad de vida. Y yo te quiero decir algo que vayas comenzando a hacer un análisis de aplicación a tu propia vida. Si en alguna cosa, a la edad que tienes, no ha mejorado tu calidad de vida, es porque no estás creciendo individualmente. ¿En qué ha mejorado? ¿Tienes mejor casa? Posiblemente eso te ayude. ¿Tienes mejor carro? Posiblemente que sea importante porque te pueden movilizar mejor y tienes más seguridad. ¿En qué has mejorado? No en las cosas que posees. ¿Tratas mejor a las personas? ¿Comprendes más tu situación y desde tu experiencia has aprendido a comprender a los demás? No desde la empatía hipócrita, esa impa, empatía perdón actoral. Ah, no, lo voy a tratar bien para que no me trate mal y para que no diga que lo estoy respondiendo de la manera como él me trata. No, tú no tienes que responder a nadie de nada. Tú tienes que ser como tú eres, entendiendo que tus reacciones, tu mejor, tu mejor calidad de vida, contribuye a la realización no solamente de tus propias aspiraciones, sino también ayudar a los demás. Eso es crecimiento personal. Crecer como persona es un proceso que dura toda la vida. A veces hay que ponerle un poquito de disciplina, continuidad, reflexión, eh, sentarnos un poco a pensar. Yo tengo un gran privilegio ahora. Vivo en el campo. Mis vecinos más cercanos están como a 500 metros de mí. Tenemos una, una paz. No hay sonido de autos, no hay sonido de, de aviones, no hay sonido de nada aquí. Es una paz increíble. Puedes descansar con una tranquilidad increíble. Esto es parte de, ese, de esa necesidad que tenemos para crecer, reflexión, introspección. No crecemos porque no siempre tomamos el camino apropiado, eso es triste, pero es la verdad. También porque nos sentimos o nos situamos lejos de nuestra propia esencia y vivimos en piloto automático. Nos levantamos en la mañana, suena la alarma, comemos, corriendo, nos vamos al trabajo, volvemos al trabajo, llegamos a la casa, llamamos la atención a los niños, mandamos a la cama... Es una vida, pero así una vorágine de cosas que realmente no nos ayudan a crecer. O simplemente estamos lejos de nuestros sueños, como sí. yo diría, estamos en un fango y estamos tratando de por lo menos no hundirnos más. Y mientras tanto nos movemos, pero no podemos avanzar. Y por esa razón muchas veces no crecemos durante toda la vida. Ustedes han visto personas que terminan 60, 70, 80 años y dicen la vida ha sido terrible para mí. No sirve. ¿Por qué? porque no han estado cerca de sus aspiraciones, no han buscado satisfacer sus necesidades internas, que son las más importantes. Una sociedad acelerada nos hace perder la idea de ser protagonistas de nuestras propias metas y deseos de realización. ¿Hay alguna cosa en esta noche que tú te, te sientes orgulloso de haberlo hecho? ¿Que no fue la sociedad quien te impulsó, sino tus propios deseos de cumplir algunas cosas? Muy bien. Si eso es el crecimiento eh, personal, ¿qué es el positivismo? En realidad es una corriente filosófica que cree que todo conocimiento deriva de alguna manera de experiencia. De la experiencia que tú has tenido, aparece esta idea. Siempre está refrendada por una experiencia y respaldada por un método científico. Quiere decir que, y aquí pongo las bases, hay gente que comienza a decir, sí, se sí, puede, sí, se sí, puede. No, eso no es científico. <risa> ¿Ok? No utilices un método eh, eh, superfluo para afirmar algo que no necesariamente se va a realizar, porque tú dices, sí, se sí, puede, sí se puede. Mente positiva, si lo que tú creas en tu mente lo vas a lograr este, crear. Eso no es verdad. Es cierto que las ideas son importantes para comenzar a creer, pero lo que tú crees, si lo llevas a la realidad, vas a tener una cantidad de obstáculos. Y tienes que considerar esos obstáculos porque si no, simplemente vas a comenzar a saltar con a borbotones tus obstáculos y no vas a ir resolviendo. Y cuando te encuentras al otro lado, toda la pared que dejaste sin derribar va a caer encima tuyo. ¿Por qué? Porque no abriste camino. Simplemente saltaste, saltaste, saltaste, saltaste, saltaste sin ir poniendo las bases. Es como construir una casa sin poner las bases. Y por supuesto que el positivismo rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Tú no puedes decir que eres positivo Ah, oye, ¿tú vas a ganar un millón de dólares? Sí, voy a ganar un millón de dólares, voy a tener un millón de dólares. ¿Y cómo lo vas a hacer? Si tú no tienes experiencia o no tienes una base científica para decir lo que dices, simplemente estás volando en las nubes. ¿Cuáles son las características del positivismo? En primer lugar, rechaza las nociones de a priori y a priori, los conceptos a cre o creencias de tipo universal que no hayan sido comprobados. Mira. Tú no puedes decir que la luna es de queso, pues. Si nadie ha comprobado que la luna es de queso, no me puedes decir que es de queso. Lo usarás como un asunto romántico, pero no puedes. Tú no puedes aceptar, ah, yo veo una, una luna que parece un queso. Ya, pero si eso no está comprobado, no sirve tu positivismo. Yo voy a llegar a la luna. ¿Cómo vas a llegar? Puedes tener los deseos que tú quieras, pero no, no es aceptar las cosas a priori. Tienen que ser comprobadas. Número dos, el positivismo se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento. Lo que va sucediendo en tu experiencia diaria te van dando las pautas de lo que vas a comenzar a aceptar como posible. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Perdón, ¿me dejo entender lo que estoy diciendo? Yo sé que tú me entiendes. Quiero hacerme entendible. Número tres. Promueve como válido el conocimiento de carácter científico respaldado por el método científico, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes una afirmación de algo, esta cámara, es una cámara que lleva la imagen de mi rostro ante ustedes esta noche, ¿lo puedo comprobar? Sí, usted me dice, lo estoy viendo, doctor. Entonces, significa que científicamente, este aparato fue hecho y está demostrado que funciona. Entonces, yo puedo creer que eso se debe promover, yo digo, voy a usar la cámara, soy positivo, que me van a ver, porque yo ya tengo un método científico, técnico-científico, que me ha permitido que esta cámara pueda ser utilizada en el sentido positivo. No, esta cámara no me va a funcionar. Pero, ¿cómo? Si la ciencia dice que sí funciona. La ciencia dice que si se hace de esta manera, te van a ver. Y yo digo, no, no es. Entonces, mi argumento es contrario a lo que la ciencia ha demostrado. Por eso tenga mucho cuidado cuando dice yo soy positivo, cuidado, porque el positivismo tiene una parte peligrosa. Yo lo llamo presunción. Ya les voy a explicar por qué. Número cuatro, el método científico, el método científico debe ser aplicado tanto a las investigaciones científicas como humanísticas. O sea, no puede el método científico estar desligado de la realidad humana. Porque si el método científico está desligado de la, de la realidad humana, no puede confirmar que el positivismo es posible porque no se puede aplicar a la vida del hombre. Y si no se puede aplicar a la vida del hombre, no sirve. Si tú me dices que está lloviendo y tú estás parado debajo de la lluvia y te estás mojando y dices que no te, no te vas a mojar, no me puedes decir eso, pues. ¿Por qué? Porque estás negando una realidad que los humanos experimentamos. Mojarnos con la lluvia. En otras palabras, de manera sencilla, no hagas algunas cosas que idealmente pueden ser según tu posibilidad, tu pensamiento posible y por ser positivo simplemente negar la realidad. Número cinco, el conocimiento que se obtiene del positivismo debe ser objetivo. Perdónenme a aquellas personas que les gusta decir, te va a ir bien, no te preocupes, te vas a sanar. Oye, no, eso va a pasar. Como método de motivación, me parece bonito. Tal vez quieres levantar el ánimo de una persona que está enferma. Perfecto. Yo tuve el privilegio, y voy a contar esa experiencia, de visitar a la esposa de un amigo que estaba muy enferma. Y yo me había enterado que estaba muy mal. Yo estaba por la ciudad y fui a visitarla y me preguntó, Boris, ¿tú crees que yo voy a vivir? Y yo le dije que no. Yo creo que no vas a vivir. Hay algunas eh, cosas que te están pasando en tu salud. Tú lo sabes. Estás perdiendo la movilidad, estás perdiendo la conciencia. Y la situación es tan grave que tú ya lo sabes. Y me dijo, gracias por decirme la verdad. Le digo, tú la sabías, no tenía que decírtela. Hay que ser objetivos. Y tú me dirás, oye, Borí, pero está siendo muy duro con esa persona. No. Ella quería escuchar eso. ¿Y qué, qué se produjo después de eso? Un levantamiento de su fe impresionante. Yo puedo decir que esa señora reafirmó su fe en haber vivido la vida con optimismo, haber criado a sus cuatro hijos de la mejor manera gracias a que ella se dio cuenta que la vida se le estaba acabando y que lo que había hecho realmente valió la pena. Yo le dije, se te acaba, pero se te acaba con honor. Y yo recuerdo que le comentó a una persona que después me comentó a mí, me dijo, cuando Boris me visitó, mi vida se liberó. Me sentí liberada, porque me sentí que él me dijo la verdad que yo quería escuchar. Todo el mundo viene acá, me dice, te vas a sanar, te vas a sanar, no te preocupes, va a pasar. Y yo sabía que no, era, que no era verdad, que me lo decían solamente porque querían animarme. Y por esa razón, no les creía. Y eso me dio a mí el privilegio de poder pensar de que hay que ser objetivos cuando queremos ser positivos. Las pruebas documentadas son las más importantes y no sus interpretaciones. No te pongas a interpretar las cosas. No, pero mira, que acá, no, él dijo esto, pero no, yo creo que no quiso decir eso cuando tienes cosas comprobadas, incluso con palabras. Entonces, es importante tener un poco de cuidado con el positivismo interpretativo, eh, un poco superfluo, ese que se va de la realidad y quiere crear una cosa, como quien dice, no, ¿cómo le vas a decir que es tan malo? No le digas eso. Ahora miren lo que dice este párrafo. La mente o actitud de un positivismo tóxico puede ser dañino para la salud, además de afectar las relaciones interpersonales. Cada vez que viene esta señora, me dice, no joven, todo va a estar bien, usted no se preocupe. Cada vez que viene mi esposo, no, no pasa nada, todo está bonito, tranquilo. El problema llega cuando estas frases motivacionales se utilizan para forzar a las personas a vivir en una especie de dictadura de la felicidad, en la que aunque todo vaya mal, lo importante es mantenerse positivos y seguir esforzándose con una sonrisa estampada en la cara. <risa> Yo soy feliz, todo me va bien, etcétera, etcétera. Si por alguna razón mi internet un poco como que comienza a tener un pequeño vaya por ahí, eh, me van a entender. ¿Estamos bien? Sí. Añade con suspicacia esta frase, lo mires como lo mires, esto no está bien. Por más que tú digas que todo está lindo, está precioso, la realidad por donde la mires no está bien. Así que hay que tener un poquitito de cuidado cuando tú comienzas a poner las cosas tan positivamente que finalmente terminas destruyendo la vida de los demás destruyendo tu, tu tu forma de presentarte ante los otros todo es positivo todo va lindo todo está bien no es así hay cosas que la gente sabe que está siendo yo me gusta utilizar esa palabra porque quiero destruir ese concepto de la empatía ¿no? la empatía es una actitud hipócrita porque dicen tú tienes que ser empático con las otras personas tienes que ponerte los zapatos del otro hay alguien que pudo ponerse los zapatos del otro Después de Jesucristo, no he encontrado otro ejemplo. No he encontrado otro ser que pueda ponerse en el zapato de un hombre, una mujer necesitada. Lo puedes ver desde afuera, pero en la realidad. Algunas experiencias del pasado tal vez te permitan entender la situación de la otra persona, pero tú ponerte en la realidad del otro, bien difícil. Ser empático es tomar una actitud agradable hacia los demás, pero que no sea hipócrita, que sea una actitud de comprensión, de ayuda en el sentido, yo te entiendo en parte, pero no completamente. El problema del pensamiento positivo, en ocasiones podemos caer en la trampa de usar un falso optimismo para no afrontar la realidad. Dicen que no es verdad el ejemplo de la avestruz. Lo he leído muchas veces, dicen que no es verdad que la avestruz se esconde la cabeza cuando viene el viento, para que se llueve en la arena, etcétera, etcétera. Pero si eso fuera verdad y esa alegoría es cierta, o la de avestruz es tonta o tú eres tonto. Porque si tú utilizas un falso optimismo para afrontar tu realidad, si es para crecer y no lo aprovechas, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo oportunidades. Si es para resolver un problema y no lo haces, estás dejándote caer en la trampa de vivir una experiencia que no estás dispuesto a, a, a sobrellevar, porque sencillamente la carga va a ser tan grande que cuando quieras salir de él, no vas a tener las posibilidades o no vas a tener el tiempo necesario para hacerlo. Hay una palabra en la Escritura que dice, acuérdate de los días de tu juventud para que cuando lleguen los días malos no te quejes de ellos. No digas, no tengo contentamiento de estas cosas que mi vejez. ¿Por qué? Porque puedes caer en la trampa de pasar por un optimismo falso toda tu vida. No, yo siempre he sido positivo. ¿Qué has logrado? ¿A dónde has llegado? Simplemente ha sido un falso positivo. Y ahí está el gran problema de que muchos de nosotros somos muy buenos para... Ustedes han visto eso, eh, Perdone que, que, que lo refiere y corte la, la, la, la frase que estaba tratando de decir, pero en el Facebook, en las redes sociales... Ustedes encuentran unas frases impresionantes, pero cuando lo tratas de llevar a la realidad, a tu realidad, te das cuenta que son frases muy bonitas, nos animan, nos motivan, pero la motivación se acaba cuando la conciencia toma contacto con la realidad. Y ahí está el gran problema de la motivación que no tiene sostenibilidad en la realidad. Cuatro cosas de importancia que debes saber respecto al positivismo. El pensamiento positivo es algo más que la simple actitud. El pensamiento positivo es algo más que la simple actitud. No, yo soy positivo. Más que eso. El pensamiento positivo no soluciona tus problemas. No lo soluciona. Es solamente un pensamiento. El pensamiento positivo no equivale a la felicidad. No, yo soy feliz. A mí no me pasa nada, yo vivo la vida feliz, viajo contento, como... Ah, yo... Así vivo yo. Uno no puede tener pensamiento positivo todo el tiempo. Porque si no, estaría alejado de la realidad. Los vaivenes y los cambios de la vida te permiten entender que el positivismo nos ayuda, pero puede hacernos caer en la presunción de que tenemos control de todo, pero no tenemos control de nada. Y cuando se nos cae el castillo, ¡ay, qué pasó! Nosotros hemos pasado una experiencia muy triste aquí en, en nuestro país. Un año y ocho meses, hemos tenido un presidente que no tenía la capacidad. Literalmente, es una, era un personaje que no tenía la capacidad de poder ser presidente. Sus palabras, sus gestos, su experiencia, él creía que podía ser presidente. Llegó a la presidencia y como ustedes saben, los poderes políticos juegan de un lado y de otro. Por supuesto, él creía que tenía la capacidad de poder controlar las Fuerzas Armadas. Dio un golpe de Estado y dijo, Fuerzas Armadas, salgan por favor y protejanme, protejan al pueblo, agarren a mis contrarios. Y nadie le hizo caso. Nadie. Se quedó solo. Hoy está en la cárcel. Y no puede ser una persona que aparentemente eres positiva en tus ideas, si no tienes un fundamento en la realidad. Y aquí te quiero llevar de corazón. Quiero que tú mires al piso y te des cuenta dónde estás pisando, porque allí es donde vas a poder fundamentar tu positivismo. El pensamiento positivo como excusa. No es suficiente decir, al mal tiempo, buena cara. No basta ponerle buena cara al mal tiempo, señores. No basta no pues que me queda imaginemos un día de lluvia en el que tenemos que ir a trabajar a pie si no hacemos uso de un paraguas nos mojaremos por lo cual por lo que al mal tiempo le tenemos que buscar una solución ¿qué tenemos que hacer? sacar el paraguas no puedes tú decir que eres una persona positiva diciendo oh, ¿qué se hace? así es la vida ¿qué me tocó? es el destino ¿Qué voy a hacer? Y eso nos hace inactivos, nos vuelve, yo digo hasta, utilizo una palabra, nos castra de nuestra productividad, nos quita los gérmenes o los genes que necesitamos para poder transmitir un, una proyección de desarrollo en nuestro crecimiento personal. Pero esto no es un cambio que lo generan los demás, no es un cambio que comienza con los demás. No son ellos los que nos tienen que decir a nosotros que tenemos que ser positivos. Esto es un asunto que tiene que suceder en un proceso individual. Yo ando hablando permanentemente de la conciencia, porque ser consciente de lo que tú eres es el único camino. Perdóname que te lo diga como un asunto tan seguro. Es el único camino para poder transformarte en la persona que tú quieres ser. Toca cambiar, amigos conectarnos de nuevo con nuestra propia identidad. Yo tengo 61 años y sigo analizando algunas cosas de mi vida que me van demostrando algunas cosas que yo tengo que tenía o que tengo que cambiar o que tengo que mejorar o que tengo que mantener. ¿Por qué? Porque es un acto exclusivamente mío el tener que tener un pensamiento positivo, pero basado en la realidad. Es necesario examinar cómo está tu mundo interior. Escúchame bien. No te engañes a ti mismo. ¿Y cómo nos relacionamos con las demás personas que nos rodean? Nos va dando más o menos una idea de dónde estamos. Cuando tú, por ejemplo, miras a una persona y dices, oh, este no me cae bien, me parece que son prejuicios que manejamos, paradigmas en las relaciones. Hay algo allí que necesitas analizar. ¿Qué derecho tienes de darte esa, esa carga de pensar negativamente de la gente? Hoy conversaba con un amigo y le digo yo, ¿queremos hacer unas inversiones? Ya, hagamos. Pero ¿sabes qué? Le digo yo soy una persona confiada. Y me dice, pero no es bueno ser muy confiado. Yo sí. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Yo Me gusta confiar en la gente. Y si la gente falla, se falla a sí mismo. No me falla a mí. ¿Por qué? Porque yo mantengo mi confianza firme en aquello que yo quiero. Porque es parte de mi identidad. Y eso es el momento de comenzar a cambiar. Toca pasar a la acción y transformarse. De esta manera podemos recuperar nuestro bienestar y nuestro nivel de autosatisfacción. No hay cosa más bella que levantarte en la mañana con la mente abierta y decir, hoy tengo un deseo de vivir. Vivir. Porque vivir es parte de, nuestro, de nuestro, nuestra realidad diaria, pero vivir con optimismo. ¿Qué significa vivir con optimismo? Abrir la mente, ponerla a disposición de las circunstancias de mi propósito, que es lo que yo busco qué es lo que quiero hacer en la vida. Esta transformación comienza en nosotros mismos, porque el cambio es un proceso individual y personal, y nadie puede cambiarnos si nosotros no queremos cambiar. Yo no sé si alguien, puedo mencionar un nombre, ya, Kitty, que es mi amiga, y nos, nos conocemos por, las, por los negocios que hacemos. Si Kitty me dice, Boris, yo entiendo lo que tú dices, pero sabes que me cuesta muchísimo eso de cambiar, como que me vuelve vulnerable. ¿Qué van a pensar de mí los demás? Eh, mira, lo único que estás haciendo es llenar tu mundo de piedras y piedras sobre ti y que lo único que vas a hacer simplemente es enterrarte tú mismo. Perdón el ejemplo, Kitty, pero lo hago por la confianza que tenemos como amigos. Pero eso es lo que necesitamos entender que somos nosotros que tenemos que individualmente buscar ese cambio al margen de que caigamos mal o nos veamos como vulnerables o que las personas digan, eh, este es un voluble que acá, que dice allá, que dice va a cambiar y que no cambia. la lucha es constante mis amigos la lucha de análisis personal, la lucha de darnos cuenta quiénes somos, este proceso individual es un trabajo mucho más grande que construir un edificio de diez mil pisos porque tiene que ver contigo con tu vida. Transformar nuestra vida requiere autorreflexión, permítame decir la palabra, permanente y sustentable. No puedes un día estar emocionado, ay Señor, ¿qué me ha pasado? Mira, tengo esto, quiero cambiar. Y al día siguiente, no, venga, soy, aquí, soy allá, y te crees autosuficiente y tienes todo. No, así no es. Es constante y sostenible que de paso es parte de la madurez del crecimiento personal. Porque el pensamiento positivo te, te ayuda a mirar las cosas desde una perspectiva abierta. Tenemos que ser conscientes de nuestra propia capacidad para lograr nuestras metas y conseguir cambios positivos y duraderos. Yo le llamo sostenibles en el tiempo. Para eso necesitamos compromiso. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Boris, ¿con quién tienes compromiso? ¿Tú con tu esposa? Sí, pero el compromiso con mi esposa puede variar. Pero el compromiso conmigo mismo no debe variar. ¿Por qué? Porque de mí dependerá en el tiempo, la energía, las estrategias que yo voy a utilizar para poder realizar aquellas cosas que quiero. Si yo no tengo compromiso, no tengo disciplina. Si no tengo disciplina, no consigo lo que quiero. Entonces, mi pensamiento positivo no está situado en lo que yo soy, sino simplemente en supuestos. Por eso es importante que en la autorreflexión tú te mires a ti mismo como eres. Voy a utilizar la palabra, si eres feo, acéptate como feo. Si eres gordo, acéptate como gordo. Y si te aceptas como eres, vas a poder decir, no, yo no quiero ser gordo, quiero cambiar. Ya, tal vez la fealdad no podemos cambiarla tanto no, pero ¿verdad? podemos hacer alguna cirugía por ahí pero aceptarte como eres de repente dices soy de mal carácter y algunos creen que ser de mal carácter es porque tú te enojas y gritas de mal carácter también es no actuar en la manera correcta o no actuar en el momento correcto el mal carácter no se manifiesta por extrapolar nuestras palabras o gritar el mal carácter también se muestra cuando tú no actúas en el momento que debes actuar porque no tienes control, no funcionas como persona. Y el cambio del proceso individual no se da porque no llevas a la acción aquellas cosas que tienes que actuar, valga la redundancia, en el momento preciso, en la ocasión adecuada. Por eso el pensamiento positivo debe tener una base, un fundamento científico y humanista, porque no solamente se comprueba en la experiencia y en, en, en, en el proceso empírico, de los sucesos, sino también en su aplicación en la vida del ser humano. ¿Cómo son la, eh, los de mente positiva? ¿Qué características tienen las personas? Y aquí vamos a aplicar un poco ya a nuestra vida personal. No se autoengañan, pues son sinceras consigo mismas y hacen uso de la autoreflexión. Concluyendo, no te engañes. Perdóname, Tú puedes decirme a mí que eres tal o cual cosa. Puedes mostrarte a mí como que eres a tal o cual cosa. Pero eso es, no es un problema mío, es un problema tuyo. No te engañes. Eh, algunas veces yo he utilizado eh, lenguaje como, por ejemplo, yo soy así. Y he dicho alguna cosa que yo tengo mal. La gente dice, pero ¿cómo eres capaz de decir eso en público? Y yo le digo, no tengo ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque estoy luchando contra eso. Cuando era más joven me decían que yo era muy orgulloso y que era muy autosuficiente. Y sí es verdad. Eh, yo fui criado por una, una ama de la casa que mi mamá contrató porque soy único hijo varón en la casa. Y como mi hermano mayor, por una experiencia triste, se cayó, se murió mi hermanito varón. Tengo cinco hermanas mujeres. Mi mamá contrató una chica para que me cuidara. Y esa muchacha me enseñó cosas muy interesantes como a leer, a escribir y a tener cierta autonomía pero en esa autonomía también desarrollé un poco de malcriadez. Y bueno, los años van pasando y esa malcriadez a veces no pasa, ¿no? Y no se cambia. Y alguna vez dije yo, a veces soy malcriado. Recuerdo que a un jefe mío le dije que era tal, tal, tal, y, y en su propia oficina. Por supuesto, el jefe me botó la oficina. Y tuve que aprender. No me tengo que engañar. Yo soy eso. Y tengo que cambiar. Y si soy sincero conmigo mismo, tengo que desarrollar el, el concepto de autorreflexión, si yo realmente quiero tener una mente positiva. Número dos, posee una autoestima alta y se valoran de manera positiva. Yo quiero pedirte esta noche que tú entres en este proceso de autoestima alta. ¿Sabes por qué? Porque Dios te hizo a ti como una persona pensante con capacidades que tú no imaginas. Lo que pasa es que nos hemos contentado con el statu quo, con el pensamiento de los otros. Eh, ¿Para qué más? ¿No? Es como mi hijo me decía, papá, ¿para qué voy a tener mi cama si en la noche lo voy, lo voy a desordenar otra vez? Entonces, a veces pasamos eso. ¿no? ¿Para qué voy a mejorar mi autoestima? Si ya la gente me reconoce, ya saben quién soy, ¿para qué más? Número tres, se levantan cuando caen. La mente positiva resuelve. No se queda en el fracaso. Los fracasos son oportunidades para crecer y aprender. Eso es lo interesante de la mente positiva. Luchan por sus propios sueños y por sus objetivos vitales. No por objetivos materiales, tener dinero, carros, casa. Eso es parte de un medio. Pero el fin es tener cumplimiento de tus objetivos vitales, que te permitan ser feliz, que tengas bienestar, que puedas ser un nido donde muchas personas puedan encontrar paz, eso es lo que buscamos se automotivan yo no sé si te pasa a ti pero a mí cuando me pasa algo difícil dios mío los obstáculos como que me mueven a, a hacer algo diferente les cuento con tristeza que estoy un poco mal de mis hombros porque decidí construir mi casa solo eh, mientras mi, mi esposa preparaba las cosas para venir a vivir aquí y me dañé un poco los los brazos y sinceramente eh, me arrepiento, estoy en tratamiento ahora, estoy mucho mejor, pero la automotivación de lograr la meta y romper los obstáculos que me limitaban para conseguir lo que quería me, me, o sea, me motivaba cada día, a pesar de, la, de los limitantes, de avanzar avanzar y vencer los obstáculos y no saben ustedes la satisfacción que da cuando tú ves que tus esfuerzos comienzan a tener logros no se comparan con los demás porque han encontrado la paz consigo misma No andes comparándote con los otros. Sabes que nadie es igual que tú. Y deja de predicarle a la gente que igualdad, que igualdad, que todos tenemos igualdad. Eso es imposible. Ni tus dedos son iguales. Ni siquiera las huellas de un dedo con el otro son iguales. No hablemos de igualdad. Ay, igualdad de derechos. No hay igualdad de derechos. Todos tenemos derechos individuales no iguales. Derechos individuales es suficiente. Viven el momento presente y disfrutan de su día a día. Goza. Hoy día hemos comido eh, un pescado que hay acá en el Perú. Se llaman pacos. Es un pescado parecido a la piraña, pero son gorditos y muy ricos. Los hemos criado aquí en nuestra, en nuestra pequeña eh, pisigranja y hemos gustado con unos amigos el comer eso. ¿Sabes qué? He disfrutado ese pescado como no tienes idea. Mi esposa preparó todo bien bonito. Eh, le agradezco públicamente a ella porque ha preparado todo para que vengan los invitados. Y con esa combinación de alimentos y, y, y verduras que, que puso en la mesa, gustamos y gozamos. Me siento tan feliz de haber tenido ese momento. Gusta el momento si eres una persona positiva. Yo soy una persona positiva. No en la superfluo, no en lo imaginario, no en la presunción. Soy una persona positiva en la realidad. Y eso estoy haciendo para poder vivir una vida de paz. Conocen y gestionan bien sus propias emociones y entienden las de los demás. Si bien es cierto estoy trabajando mucho con mis emociones, eh, hay algunas cosas que estoy mejorando y creo que puedo decir que voy en camino a mejorar mi crecimiento personal. ¿Qué produce realmente eh, el pensamiento positivo en la persona? Una persona con mentalidad positiva crea nuevas posibilidades en su futuro a corto plazo a través de esta perspectiva. Por eso te pido... Si tú esta noche quieres ser positivo, vas a comenzar a ver cosas que se comienzan a abrir en tu camino de manera increíble. Te lo digo de corazón. Científicamente está probado que las personas positivas tienen cambios físicos, cambios mentales. Eh, eh, ahora vamos a ver un poquitito eso. Este optimismo puede manifestarse en el diálogo interno de quien se motiva a sí mismo para lograr nuevas metas. Boris, tú estás en este camino, estás acá, tú puedes hacer esto. Da el siguiente paso y te vas ayudando. Juan, tú conoces tu capacidad, mira, hoy has descubierto esta posibilidad, hazlo, lo vas a lograr, y te vas dando cuenta por la realidad empírica de lo que te va sucediendo cada día, eso que no has planeado, pero que se va dando en el momento que tú te das cuenta de que sucede, comienza a, a convertirse en una motivación para el siguiente paso. También tiene un reflejo en la acción, ¿Por qué? Porque cuando tú accionas algo, no sé si les ha pasado, si ustedes ponen una una pelota eh, o una una piedra, redonda y la tiran en un acantilado, van a darse cuenta que en cuanto comienza a rodar, este, no hay nada que lo pare. ¿Por qué? Porque como es redonda, sigue rodando y va dando más acción, más acción, más acción. Entonces, cada cosa que tú hagas eh, positivamente, de acuerdo a la realidad, se va a convertir en, un, en una, ¿cómo se dice esto? Eh, en un impulso para el siguiente movimiento. La experiencia adquirida te va a mover a querer hacer la el próximo paso. Es decir, el primer logro va a ser el, el peldaño que te va a permitir avanzar al siguiente logro y sucesivamente. Y te va a encantar ver tus logros en el camino. Va a encantar ver tu escalera que vas construyendo en cada paso que vas dando, que finalmente se convierte en una acción de motivación permanente. Y la persona intenta ocupar su tiempo en cuestiones que puede gestionar. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta en la realidad que aquellas cosas que no puede gestionar lo va dejando de lado. Y va siendo cada día más útil su eh, acción. Imagínense esto, esto interesante que habla acerca de los beneficios físicos que produce el sentimiento positivo aplicado a la realidad o pegado a la realidad. Su sistema inmunológico se refuerza. Me van a perdonar ustedes mi ejemplo, pero yo llegué a este, este lugar de la montaña enfermo. No podía pararme, me dolía mis rodillas, tengo una, una pequeña hernia en la vértebra sexta y séptima, y durante siete meses que estoy aquí, no tengo dolor de espalda, no tengo dolor de rodilla, aún la hernia no la he sentido mucho, siento un poco por el trabajo, pero lo que tú puedes tener en tu cuerpo es impresionante. He bajado siete kilos, aunque ahora he subido un poco porque mi esposa cocina muy rico, pero es increíble cómo cambia tu forma física, solamente porque tienes un pensamiento positivo y tienes un proyecto. Y aquí te quiero aconsejar algo. Si tú quieres crear una mente positiva, pon delante de tu mente un proyecto para realizar, por más pequeño que sea. Pon un proyecto. Ten siempre proyectos y vas a ser una persona feliz porque siempre vas a estar activo buscando alternativas para poder trascender. Desarrolla mayor resiliencia. Eres capaz de poder soportar más las situaciones difíciles cuando tienes un pensamiento positivo, tienes una vida más útil, ya no pierdes tiempo en tonterías de lo que la gente te dice, que acá, que allá, miras la vida de una manera diferente, bajas tasas de depresión, yo llegué a perder la mirada del futuro, y me quedé 13 días sin comer, porque me quería morir, hasta que un día me di cuenta de que estaba hecho, y que Dios tenía un plan para mi vida, me levanté, y hoy tengo el gozo de compartir contigo estas experiencias, la valoración estaba en la depresión, que muriéndome, otros iban, a hablar, ¡ay! Había un hombre muy bueno que hacía cosas buenas y por qué qué bueno, pena que se murió, y creí que eso, eso era la solución. No, la depresión no es la solución. Sal de allí, mira el futuro de una manera diferente. Te lo digo por experiencia. Tú no sabes lo maravilloso que es levantarse y poder pensar de una manera diferente. Hay niveles más bajos de angustia. No he tenido más angustias desde el día en que descubrí que Dios tenía un propósito para mi vida. Lo estoy desarrollando de paso en el Facebook todos los días a las 7 de la noche. Y puedes ver también en mi, en mi canal de Boris Darmon Canal el tema de esta noche. Cómo encontrar tú, eh, para qué segunda parte. Los niveles de angustia se van. Desaparecen. Hay mayor bienestar psicológico y físico. Tu mente está más dispuesta a muchas cosas. Ya las críticas de los demás ni siquiera te afectan. Al contrario, te hacen como reflexionar. Oye, ¿qué habrá visto este que estoy mal, que me ayuda para pensar mejor diferente, o de manera diferente de mí? ¿Qué tengo que cambiar? De repente está viendo él algo que yo no puedo ver. Excelente. Mayor salud cardiovascular y menos riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. El ser positivos te ayuda a funcionar mejor tu corazón. ¿Sabías eso? Maravilloso. Mejores habilidades de afrontamiento durante las dificultades y tiempo de estrés. Es increíble. Conversamos siempre con mi esposa esto y le digo, no te estreses, vamos a tomar control de las cosas. No es que no te estreses, déjala pasar. No, no, no te estreses, vamos a tener control de ellas. Conocemos la realidad y cuando conoces la realidad, tus proyectos comienzan a tomar diferente. Permíteme, te dije que iba a terminar diferente mi conferencia esta noche. Yo quiero tomar, para terminar mi conferencia hoy, un ejemplo que me mueve a decirte lo que te he dicho toda esta noche quiero que la ciencia fundamente lo que acabo de decir hasta ahora pero la ciencia también tuvo su fundamento en hechos importantes en la vida de un gran personaje y por primera vez en la historia de mi vida y mis conferencias permíteme combinar este pensamiento científico-filosófico con el pensamiento filosófico-científico de un gran maestro, que es mi maestro, el maestro Jesucristo. Cuando ella ve a una mujer que estaba sucia en su pecado, dice los escritores, acababan de tener sexo con ella. Una mujer prostituta fue traída ante Cristo. La ley decía que todos debían apedrearla. Pero como querían tentar a Jesucristo y decirle, a ver, ¿cuál es tu reacción? Ya que tú dices que sabes todo, dices que eres el maestro. A ver, quiero ver cómo actúas con esta mujer. La trajeron sucia delante de Cristo. Y le dijeron, esta mujer ha cometido adulterio. Y la ley dice, que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Y él le dice, vete y no peques más. Incluso a ellos les hace reflexionar y le dice, ¿alguno de ustedes tiene la capacidad de poder tirar la primera piedra porque es una persona santa. ¿Ustedes, alguno de ustedes tienen la capacidad de decir yo no soy pecador, no tengo ninguna culpa y yo sí puedo apedrearla? Dice, que la, dice la historia que él escribió en, un, en el polvo alguna de las cosas que estos señores que lo acusaban eh, y para mostrarles un poco y hacer conciencia y reflexionar que ellos también estaban en el mismo error porque ellos también necesitaban una oportunidad. Y me Van a perdonar, aquí hay una cosa interesante que he descubierto en la Biblia y como teólogo yo quiero presentarlos esta noche. Miren, Habló con Nicodemo, que era un sabio en la escritura y un sabio de su tiempo, a la verdad sin herirlo. Señor, yo quiero nacer de nuevo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? No puedo entrar en el vientre de mi madre. Le mostró un camino mejor para la salvación. Le dijo que eso no estaba buscando. Estaba, estaba hablando de nacer de nuevo, significa reflexionar sobre su vida. Le explicó el lenguaje que él tenía para él. Tú no lo entiendes ahora. ¿Tú sabes de dónde viene el viento cuando se va? No. ¿A dónde se va? No. Pero lo sientes, sí. Eso es lo que necesitas nacer, del espíritu. Nace tu espíritu. Nace tu mente. Nace en tu mente de quién tú eres, Nicodemo. Este es el camino para ti. Le mostró la verdad sin obligar a seguirlo y dice la historia que los que estuvieron aquel día cuando Jesús fue crucificado y llevaron su cuerpo al sepulcro eran los de José de Arimatea y sus amigos de José de Arimatea, y entre ellos estaba Nicodemo. Siguió al maestro, porque el maestro le mostró la verdad sin herirlo. No cometas el error de querer decir a las personas sus errores y querer decirle que cambien atacándolos. Habló con Levi Mateo y no lo recriminó por su actitud de deshonesto. Él era un ladrón. Robaba de los impuestos, cobraba más de lo justo. Y lo invitó a seguirlo a pesar de sus diferencias de personalidad. Lo invitó a hacer algo que no estaba acostumbrado a hacer. Ven, sígueme. Te voy a hacer mi discípulo. ¿Pero qué es eso? Yo nunca he estado con un hombre como tú. Pero lo siguió porque le abrió la visión hacia algo mejor. Ser positivistas es abrir nuestra visión hacia algo mejor. Y ayudar a otros a también abrir su mente hacia algo mejor. Habló con María Magdalena. La encontró en desventaja social y eclesiásticamente estaba condenada. La encontró en peligro de muerte. La iban a apedrear. No le habló de sus pecados. Defendió su condición de desventaja ante sus acusadores. La mujer estaba desahuciada total, totalmente. No era justo hablarle del mal son de cómo salir de él, sino cómo salir de él. Eso es lo importante. Ser positivos no es negar la realidad. Ser positivos es decirle a la gente cómo encontrar solución a sus problemas. Y eso es lo que yo quiero hacer esta noche contigo. Le recomendó no pecar, más pues su pecado era penado con la muerte. Pero Jesús no estaba detrás de ella diciendo, ¿Estás pecando? ¿Estás haciendo esto? No hagas esto no estaba recriminándole la vida, simplemente la estaba orientando y dándole la recomendación para crecer como persona. El espíritu positivo de Jesús abría las oportunidades a sus oyentes. Les mostraba un camino diferente, pero lleno de oportunidades. Yo no sé si tú eres cristiano, no me interesa si crees en Cristo o no, pero tómalo como maestro, tómalo como un, uno que influenció a más de la mitad del mundo hoy día con once ineptos discípulos. Es importante que, que, que te diga esto, me estaba olvidando de lo que hizo con Judas. Habló con Judas para mostrarle su condición. Miren, le dijo que si va, a hacerlo, si va a hacer algo que tiene que hacer, que lo haga pronto. Lo animó a que de una vez sea sincero consigo mismo. Jesús no quería morir, pero estuvo dispuesto a seguir el plan a pesar de no, de no querer. Él era proactivo. Veía las soluciones para la humanidad y no su conveniencia ni su, su requerimiento como hombre. Y a pesar de que yo he leído unos escritos muy importantes respecto a la actitud de Jesús con Judas, dice que muchas veces habló a solas con él para hacerle ver su actitud, pero él se negó a abrir su corazón a las oportunidades que Jesús le veía, le mostraba. Eh, permítame hacer una, una comparación entre Pedro y Judas. Eh, la actitud de Judas fue una actitud de remordimiento. La actitud de Pedro fue de arrepentimiento. Cuando Jesús le dijo, antes que cante el gallo tres veces, me vas a negar. Antes que el gallo cante dos veces, me vas a negar tres veces. Pedro no creía. Tenía el espíritu de hacer las cosas positivas para su maestro, pero finalmente cumplió su debilidad. Le demostró que él no estaba, que ese positivismo era falso. No, maestro, yo voy a ir hasta la muerte contigo. Y no era verdad. Pero un día reflexionó y cuando se encontró con Jesús después de la resurrección, Jesús le dijo, Simón, ¿me amas? Y él dijo, sí, te amo. Y la tercera vez le dijo, Simón, ¿realmente me amas? Y él dijo, maestro, tú lo sabes todo. Tú sabes mi corazón. Tú conoces por dentro mi vida. ¿Qué más te puedo decir? Entonces sígueme, apacienta a mis corderos. Cuando tú eres sincero contigo mismo y si Jesús jugó un papel importante como maestro, ni siquiera te estoy hablando como tu salvador, como miembro de tu iglesia, de tu cristianismo, no me interesa eso, me interesa que tú mires esa actitud positiva de este gran maestro, si eso te ayudó, yo creo que lo que vas a lograr es lo que logró Pedro en su vida, morir, incluso dice, no murió con las manos arriba en la cruz, cuando lo crucificaron, sino con los pies arriba, porque era demasiado honor morir como su maestro. En cambio, Judas, cuando vio sus esperanzas perdidas de ocupar un puesto en el, en el reino de Cristo, su remordimiento lo llevó a rechazar la actitud que él había tomado de vender a su maestro por el precio de un esclavo, 30 piezas de plata, creyendo que con eso impulsaría a Jesucristo positivamente para que sea el rey. Era una, un positivismo falso. Y al ver que no le funcionó su sistema, fue y se ahorcó. Dice que es muy triste que cuando caminaba la turba hacia el Golgota llevando a Jesucristo para su crucifixión, en un momento la turba que gritaba hizo un silencio. Miren esta descripción, hizo un silencio y miraron al lado derecho, no me recuerdo si es a la izquierda, perdón, no recuerdo si es a la derecha o a la izquierda, y vieron el cuerpo de Judas ahorcado y reventado su estómago en el piso y los perros devorando sus intestinos. Así mueren las personas que no entienden que la realidad de sus vidas deben ser vistas dentro de un concepto de positivismo, valga la redundancia, real. No te engañes a ti mismo. Yo me cansé de actuar. Me cansé de verme como una persona que no era. Es el momento de pensar que la vida no está aquí para pasarla simplemente, sino para buscar soluciones y crecer para conseguir las metas que tanto beneficio nos van a dar. Los motivó a ser diferentes como para ser como él. Él era un gran maestro. No le preocupó si seguirían su consejo. Solo los animó a seguirlo porque era un ejemplo. Confió en el poder de su espíritu para guiar a los que creían en él y lo logró, lo logró conmigo, posiblemente contigo también. Y qué maravilloso poder terminar esta conferencia diciéndote que el ejemplo del positivismo de Cristo para con las personas, para consigo mismo, porque no solamente es la actitud con la samaritana, que ni siquiera le consideró que tenía cinco maridos y la criticó, simplemente le abrió las puertas para poder encontrar la adoración de los seres espirituales, como le dijo, Dios es espiritual y Dios necesita corazones espirituales que le adoren. No tienes que ir a Jerusalén porque eres samaritana, no te van a querer allá, no importa que no vayas a Jerusalén. Dios está aquí contigo, yo soy el hijo de Dios, soy el profeta que Dios prometió a su pueblo, le abrió las oportunidades y cuando ella escuchó eso salió corriendo hasta su pueblo y vinieron cientos a escuchar el mensaje de oportunidad que Jesucristo les estaba dando. Mi querido amigo, tú me conoces, ya no hay nada creo que de secreto en mi vida, te voy a decir algo, que lo único que quiero es que tú también goces del bienestar, de darte cuenta quién eres. Y no estoy aquí para decirte que estás mal, que tienes de mal o no. Estoy aquí para decirte, date cuenta. Básate en tu realidad. Búscate en esa realidad. Busca la ayuda del Espíritu de Dios y con el consejo de Jesucristo de seguirlo a él. Estoy seguro que un día traerás a miles de personas, como lo hizo la samaritana, para escuchar al maestro. Hay un maestro que guía nuestras vidas. Eso es lo que me motiva a estar aquí esta noche contigo. ¿Cuánto cuesta eso? <risa> Simplemente el deseo de ser un testigo de aquello que aprendí en el camino de mi vida. En conclusión, si somos gente positiva de verdad, seamos como el maestro líder que puso el espíritu de ánimo en los demás. No critiquemos a los que están en desventaja, ni nos condenemos por nuestros errores. No vivamos esa vida culposa de que soy malo, soy malo, por mi culpa, por mi culpa. Es el momento de levantar las cabezas y vivir una vida diferente, con una mirada, con optimismo, entendiendo de que si Él nos ha prometido su, su compañía en el camino, no hay nada que temer. Animemos a ver un camino diferente de luz y no de oscuridad, es fácil criticar, pero me he dado cuenta que muchos de, lo que, de los que criticamos a las personas, es porque tenemos algo adentro, que queremos votar, que queremos vomitar, y eso no te hace bien a ti, porque lo vomitas encima de otros, dejas tu escoria encima de la mente, eh, perdón, encima, de, encima del prestigio de otras personas, no, no lo hagas, conviértete un, un generador de luz, de oportunidad para los demás, esa es nuestra misión. No vinimos para destruir a las personas. Vinimos para construir la vida de los demás. Yo quiero hacerlo todos los días. Y de corazón te digo que de verdad estoy aquí porque quiero ayudarte. Quiero ayudarme a mí mismo. La persona que más aprende en estas conferencias soy yo. Y de verdad que te agradezco por estar esta noche aquí. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te ha ayudado esta conferencia esta noche? Yo voy a mirar un poco las preguntas y los comentarios. y Como tú tienes la capacidad de prender tu micrófono, préndelo y cuéntanos de qué manera te ha ayudado esta conferencia a ti esta noche para crecer como una persona realmente positiva, basada en los acontecimientos de tu propia realidad. ¿Quién quiere comenzar? Adelante, Julio García. Buenas noches. Buenas noches también por aquí. Adelante. A ver. Señor Bores, ¿cómo estás? Hola, Ronnie, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Todo bien? Muy Pasando bien. aquí para ficar muy agradecido por todas las palabras. Gustaría mucho de felicitar también un 2023 mucho... Mucho amor en el corazón, en que Dios pueda llevar todo su equipo, las personas y las familias. También con mucha ternura, muchas gracias por esta grande eh, colaboración. Me tocó muy fuerte porque tenemos una ligación muy espirituosa. Eh, okay. Con certeza aquí que se vio con todo cariño. Gracias, mucho, mucho gusto. Ronnie, eh, te he conocido ahora en Brasil. Eh, no lo tengo que decir, las personas saben, eres una gran persona. Y valoro muchísimo las contribuciones que has tenido con mi equipo en esta oportunidad en el Brasil. Gracias por estar en esta conferencia. Me das el honor de tenerte en el público y la verdad que me siento realmente honrado. Gracias por estar aquí. Vamos ahora. Julio, tienes tú la palabra. ¿Quieres hablar acerca de... Sí, sí. Esta ...conferencia. Adelante. Sí, antes, eh, como siempre, felicitarte, maestro eh, desafiante, ah, no podía ser menos... Siempre disruptivo, inquieto como usted solo, y lo que es más importante, cristocéntrico. Realmente es eh, una, una presentación magistral, y bueno, tu disertación nos hizo recordar un libro que leímos el año pasado que se llama, que se llama Dictadura de la Felicidad. Así es. Me invito a leerlo a quien lo quisiera obtener seguramente por algún medio electrónico, ¿no? Y, y, y hay un, un capítulo que me impactó y que me hizo recordar mucho un poco en tus argumentos, ¿no? Eh, Soy infeliz, dice un capítulo de ese libro, y me alegra, me alegro. En realidad, disruptivo siempre, y un, un grito, un grito de, de rebelión ese también, el de enfrentarse a la verdadera felicidad. Así es que eh, me trajo muy buenos recuerdos, y bueno, en realidad, este, reiterar el agradecimiento, sobre todo de tener tu amistad, amigo y maestro, y poder poner nuestro granito de arena en la construcción de ese futuro que es un presente en el desarrollo del ser de cada uno de nuestros eh, amigos y colegas. Adelante maestro, gracias y bendiciones también para usted. Julio, eh, tú lo sabes, te conozco bastante tiempo, eh, circunstancias en la radio, cuando tú estabas hablando allí, me invitaste y la verdad que para mí fue ganar eh, conocerte y gracias por tus palabras y sabes muy bien lo que te estimo y el, el trabajo que tú realizas para continuar con, este, con esto que hacemos y para mí es un honor ser tu amigo de verdad gracias por tus palabras. Walter, te conozco más de 38, 40 años. Adelante Walter y luego con Anael Pérez, adelante. Hola, Uricito. Eh, realmente desde que yo conocí el evangelio me cambió la vida pero quien confirmó ese cambio fuiste tú, Boris. desde que te escuché la primera vez, porque cada vez que te hacía preguntas, tú siempre tenías una respuesta nunca Gracias. me decías, mañana te respondo otro día no me daba la respuesta inmediata y certera, y bueno un tiempo te desapareciste y la verdad es que yo siempre pensaba en ti hasta que nos volvimos a encontrar después de muchos años dando charlas tú en el congreso y tengo mucho que agradecerte, Boris, de verdad te quiero mucho, Borisito. Gracias. Para ti. Gracias, Walter. Gracias, Walter, por tus palabras. Eres un gran amigo para mí también. Anael, adelante. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias, doctor Boris, por, por esta eh, sabiduría que, que nos comparte. Este, la verdad es que es un honor tener, eh, que nos invites y que llenemos nuestros oídos y nuestro corazón de todo esto. Eh, a mí me gustaría añadir un poco más acerca de la felicidad. La uh -huh. felicidad no solamente es tener una sonrisa en tu boca, sino uh -huh. tener una sonrisa en tu alma. Y la uh -huh. sonrisa en la alma se va en un proceso del disfrute, del desarrollo, de todo lo que tú anhelas. Y me encantó la última, la última frase que, que decías es que nosotros Venimos a construir vidas. Eh, o sea, El hermano Je Jesús y Dios dicen, no, tú eres una bendición para los demás, ¿no? Cuando nosotros creemos que en realidad somos bendiciones, eh, este propósito con el que inició, porque inició con eso, buscar tu propósito Así es. Este, es parte de esto, no eh, nosotros nos encontramos en. Una empresa maravillosa donde todo lo que hacemos es una bendición, primero para nosotros y después para los demás. Entonces, la verdad es que es un gozo, un honor estar aquí escuchándolo. Este, hoy me quedo con, con una sabiduría y, un, y una felicidad en mi alma. Gracias. Gracias, Anael Tus palabras confirman que estamos en el camino y gracias porque... El que ustedes me respondan cómo te ayudó y cómo tú puedes contribuir con esto, hace las veces de vamos en ese camino. Vamos juntos. No nos separemos. Sigamos ayudando a las personas. Adelante, Fabricio. Luego, Hola, John. amigo. Fala, mi amigo Boris. Hola, amigo ¿Qué tal, hombre? ¡Qué gusto de verte! ¡Un aplauso, Fabricio! ¡Caramba! ¡Qué gusto de tenerte aquí esta noche! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Parabéns por las palabras, por la presentación, fue muy maravillosa para nosotros todos ahí, ¿sí? Cuando crecer, quiero ser igual a usted. Gracias. Que esta empresa maravillosa que es Novatec va a realizar sonhos de mucha gente, ¿no? Así es. Muchas personas han sido beneficiadas con Novatec, es verdad. Sí, sí, sí. Ella ya abençoa a mucha gente ¿no? aquí, no, todos asociados a Novatec, ¿no? Maravilloso, sí. Y, y espero en breve te encontrar de nuevo. ¡Claro! Yo quiero ir a comer con Ronnie y contigo, ¿eh? eh una, un, un, una comida brasilera porque me encanta y pasar un momento grato otra vez con ustedes. Ustedes son ahora mis amigos y tienen un lugar muy grande en mi corazón. Fabricio, me encantó cuando viniste a hablar conmigo y me, me gusta tu amistad. Veo tu solidez y eso me dice mucho de la gran persona que eres. Quiero contribuir para ti y tú para mí también. ¿Ok? Sí, sí, sí. Lo que a gente pudiera se unir, pudiera sumar un poco a otro, ¿no? El aprendizado es muy bueno, ¿no? Ayuda, ¿no? O crescimento, nossa, é muito importante. Muito importante o crescimento. E mutuamente, um comparte suas ideias e o outro também, e crescemos juntos. Sim, e é o que eu desejo para todos que estão assistindo a esta live, né? sucesso. Que 2023 seja um ano de muita prosperidade. graças Eu creio que todos vocês terão as suas vitórias, suas conquistas, né? Independiente del sueño que ustedes tengan, uh -huh. coloquen una data en no el papel que yo tengo certeza que ustedes irán realizar. Así es. Eso es lo importante. Ponlo en un papel y ponte a trabajar en eso y lo vas a lograr. Nos ha enseñado Ronnie con todas sus capacitaciones en Brasil. Gracias Ronnie por eso también. Muchas gracias. A ti, Gracias, momento. gracias. Fabricio, también. bien. Parabéns, Fabricio. Muy, muy, muy buenas palabras. Bien, Fabricio, gracias. muchas gracias por tus palabras. Gracias, mi amigo. Yo ¿Ah? falo portugués poquillo. <risas> tengo que aprender, tengo que aprender. Yo falo, falo español un poquillo también. Então... <risas> Excelente. Vamos ahora con Conquis Johnny. Estaba Johnny Conquis allí, vamos a escucharlo. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Ecuador, ¿qué, ¿Qué dice Ecuador? Ecuador? Qué gusto de verte, Johnny. Es un gusto poder saludarlos a los tiempos, pues, Aquí a veces por el trabajo estamos allá por la selva ecuatoriana y no, la, la, la señal era muy, muy defectuosa y no se podía, pues, eh, conectar hoy, gracias a Dios, ya estamos en casa. Adelante. Bueno, con me ha ayudado a mí esta noche la, la presentación, eh, dentro de los sueños y de los anhelos y en las metas que uno se fija, a veces uno anda desordenado y anda, las tiene ahí, pero como que no cuadra. Y a veces cuando uno entra a estas charlas, a estas conferencias, una palabra, una frase va encajando y como que lo va enrumbando, ¿no? Se va ordenando y es de mucho beneficio. Así que muchas gracias. Espero seguir conectándome y, y poder seguir disfrutando de, de, de las charlas y de la compañía de todos ustedes. Que gracias, una gracias, Johnny. Saludos a tu esposa, a tus hijos. Te conozco, un gran, una gran persona en Ecuador. Me ha dado la bienvenida siempre que he ido para allá. Vamos a escuchar ahora, en el mismo orden que estamos, Gloria Cuadros, luego usuario de Zoom y luego Domi. Adelante. Primero, Gloria. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Siempre magistral sus su presentaciones. Gracias. Eh, un gusto saludarlo y bueno pues justo sobre este tema estaba hablando hace una hora más o menos con un gran personaje un gran maestro y un gran amigo eh, que tocamos el tema sobre la felicidad sobre el tema de ser positivos de lo que vivimos de lo que somos positivos uh, y bueno pues este tema me dijo lo vamos a tratar con el doctor Boris y ingresa. Yo no sabía para eso que había su magistral presentación, pero me enteré, me enteré y al toque dije, a ver, voy a ingresar y siempre usted tan realmente tan especial y. Y bueno, pues uh, se aprende mucho, se aprende mucho de sus charlas. Eh, para mí, para mí me ayuda bastante eh, porque el ser positivo no solamente es uh, decirlo, es hacer las cosas. Y mediante la vida misma nosotros vamos viendo, vamos viendo cómo vamos desarrollando, cómo vamos creciendo, cómo vamos yendo hacia la luz y no hacia la oscuridad. Uh -huh. Porque como usted decía, siempre hay una luz que nos ilumina nuestro camino y esa luz es Dios. And por me... sobre todas cosas. Uh -huh. okay. Y Gracias, eso... Lord. Me encanta, doctor, de usted, que usted es muy apegado a Dios y, bueno, yo también, quien le habla, es muy apegada a Dios. Ahora te comento algo, ¿por qué, por qué terminé eh, entendiendo que Dios era la solución a mi vida? Porque todo lo que intenté solo no funcionó. Y en sí, un momento exacto. de la vida que comienzas a darte cuenta que estás golpeando las manos contra la piedra. Exacto. no puedes seguir golpeando las manos sobre la piedra si tú conoces tu realidad. Exacto. Entonces, es el momento de comenzar a pensar de que las cosas tienen que darse de acuerdo a quien te creó. Tú fuiste creado por un ser sabio, un ser eterno, con la capacidad de, ser, de hacer cosas increíbles en ti, pero andamos como cucarachas en el piso comiendo basura, comiendo los que dirán de los demás, preocupándonos por contentar a los otros, y no nos damos cuenta lo maravilloso que somos delante de Dios. Cuando esa mujer se acercó a Jesús, llevada por sus acusadores, Jesús le dijo, tú eres una mujer maravillosa, y es la única persona, y no lo dije, porque tengo un tema maravilloso sobre ella, es la única persona que pudo ungir el cuerpo de Jesús estando vivo. Nadie más. ¿Quién? Una pecadora a quien se le abrió la oportunidad de ser una mujer diferente. Y eso es lo que yo quiero enseñar, que miremos las cosas más allá de nuestras propias frustraciones individuales y ser personas, no con un positivismo como tú lo dices, falso, sino con un positivismo apegado a la realidad. Somos hijos de Dios y por tanto, tenemos que luchar en eso. Gracias, Gloria, por tus palabras, siempre atinadas a nuestra reunión. ¡Adelante, Domi! Ahí Gracias. está Domi con nosotros desde México. Domi, Hola, hola, Tecpatán, presente en la presentación. Ahí del está, body. mira, también está Fabricio, que nos Bien encontramos estado. en Brasil con ellos, bienvenidos. Sí. Adelante, doctor. Eh, doctor, amigos, saludos desde Tecpatán. Eh, estoy platicando con el amigo Gabriel, precisamente de positivismo se vive y se demuestra. Eternamente agradecido con usted, doctor Boris, eh, Fabricio, y sobre todo con. Con Ronnie, Gracias. excelente un abrazo Ronnie, un abrazo, bendición, eh, apreciamos mucho y Rafael, Rafael. Fabricio, Rafael. creo que estamos dejando un legado doctor Boris, el poder Así. ayudar a otras personas, el querer y el deseo que nazca del corazón, eso Así. es tan excelente, bendiciones y un gusto saludarles nuevamente, Qué bendición. Qué Bienvenido. privilegio haberte conocido hace más de cinco años atrás y contar con tu amistad y trabajar juntos en un proyecto como el que tenemos aquí. La verdad que para mí es un honor. Siempre he dicho que en el camino encontramos, herreros somos, y en el camino nos encontramos, dice una, un refrán, ¿no es cierto? Somos peregrinos, y en el camino encontramos personas maravillosas como cada uno de ustedes que están esta noche aquí. ¿Quién más está con nosotros? A ver, ¿quién más quiere decir cómo te ayudó esta conferencia para esta noche? Adelante. Gracias, doctor Bolívar. Adelante, Bonilla. Rubén. Qué gusto de tenerte esta noche aquí. Y, y te habíamos perdido ya, pero este, estaba <risa> en el proceso de hibernación que saliste para fluir con luz. Ahí estamos. Nos ha hecho recordar, mira, es, hay, hay cosas que sabemos, por ejemplo, como mi persona estaba en el campo educativo, como que la sociedad sufre una falsa, una falsa, lo que dijiste, una empatía hipócrita. Así es. Somos muy insensibles y sobre todo la última parte que mencionaste, es, eh, cuando tratabas esa, esa, esa parte, ese aspecto, este, como que caemos en la autosuficiencia, eh, como que sabemos todo y podemos conocer todo ¿no? humanamente, podemos tener mucha inteligencia, un coeficiente intra, un intelectual muy alto, pero hay momentos en que cuando tú te encuentras contigo mismo, ese es el temor de muchos. Así es. Nos ayudas, a pesar de que conocemos el tema, nos ayudas y nos has hecho un <ríe> llamado especial para tener el coraje de encontrarnos con uno mismo. A veces ayudamos, damos charlas, conferencias y todo lo demás, pero uno queda vacío. Cierta vez cuando <ríe> habían dado una, una charla a los padres de familia y una señora de edad se me acerca al final, después de toda la despedida, me dice, está interesante, pero no se sé, siento que es algo teórico que usted da, pero porque siento que usted no vive eso. <risa> me lo de lado, me lo de lado, y es verdad, y eso es una cosa real, ¿no? A veces tenemos este temor de encontrarnos, como usted dice, no, de aceptar nuestra realidad. La lucha más cruel no es contra alguien que está opuesto con nosotros, sino con uno mismo. Gracias por esa reflexión y motivación de dar cara a la realidad de lo que somos nosotros. Y de aquí podemos empezar y nunca tarde para empezar. Muchas gracias, doctor Bonilla. Gracias a ti, Rubén. Eh, Rubén es un gran profesor que yo conozco hace mucho tiempo. Y le voy a decir algo. Yo no sé si a ustedes les incomoda. Eh, yo pude ver, eh, conocí a una, a una persona después de, bueno, no conozco muchas personas brasileras, pero conocí a Ronnie. Y lo que yo vi en Ronnie, por ejemplo, es lo que es él. Y cuando conocí a Walter, lo conocí como él era. Y cuando conocían Lino, con, o sea, es bonito encontrarte con la, inte, la identidad de las otras personas. Hay una palabra que siempre lo que lo utilizamos nosotros, que es la palabra sincero. Era costumbre, antiguamente cuando las personas morían, se le ponía cera y les cubrían el rostro a los muertos. Sincero literalmente quiere decir mostrar el muerto, <ríe> mostrar lo que eres. Y no hay cosa más interesante que mostrarte como tú eres. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que no tiene que cuidarse de ti, porque saben lo que realmente eres. Y ahí está el secreto de ser sinceros con nosotros mismos. Porque de otra manera vivimos una falacia, un campo actoral, como si fuera una escena. Y cuando termina todo eso, yo, por ejemplo, he dado conferencias en diferentes lugares del mundo y cuando he ido a mi hotel y he dicho cosas que yo no soy, me siento en un vacío, como que caigo al vacío y caigo, y caigo y caigo y caigo y caigo y me voy dando cuenta en qué momento me voy a dar el golpe. ¿Por qué? Porque cuando estoy solo me doy cuenta que muchas cosas de lo que dije no eran. Y ahí está el encuentro que tú tienes que tener contigo mismo, porque ahí está el secreto de tu crecimiento personal. Ojalá que esta conferencia nos haya ayudado a todos. Mi intención es era justamente abrir nuestro corazón y mirarnos un poco por dentro para comprender que el positivismo es muy bueno siempre y cuando esté pegado a la realidad. Vamos a terminar nuestra conferencia esta noche agradeciéndole a Dios por todo lo que Él nos da, por las oportunidades que nos muestra y de corazón quiero ser una ayuda para los demás y espero que esta noche lo hayamos logrado. Que Dios te bendiga. Abre tu corazón. Dale a Dios la oportunidad de verte. Que te ayude a mirarte por dentro si no lo has hecho todavía. Si hay alguna cosa que te limita, dile, Señor, aquí estoy. Te abro mi mente, mi corazón y haz lo que tú quieras hacer conmigo. Porque lo que Él hace siempre es mejor de lo que nosotros podemos hacer. A todos ustedes, muy buenas noches. Pueden abrir sus micrófonos y despedirse. Quieren dar gritos al aire. Adelante. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, un nuevo? Muchas buena. bendiciones. No, no, a todos.